La propia creación del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia responde a crear y a potenciar derechos sociales para el conjunto de la ciudadanía en Navarra. Respecto a la política de migración, Navarra vive un momento de cambio. Nuestra sociedad es cada vez más diversa. Debemos fortalecer los lazos comunitarios para la convivencia. Somos una tierra de acogida por carácter y por historia y es imprescindible abordar esta realidad. Por eso hemos realizado por primera vez planes de acogida y planes de convivencia para las 108.000 personas de diferentes orígenes que viven y trabajan aquí. Junto a eso hemos trabajado en el acogimiento de personas refugiadas que huyen del hambre o de la guerra buscando una vida digna. Esto sin olvidar una perspectiva antirracista, abordar los problemas que genera una estructura racista heredada mediante acciones, sobre todo de sensibilización. Hay que destacar en ese sentido la creación de la marca Navarra de Colores, Nafarroa Coloretán, y la elaboración de un proyecto de ley foral contra el racismo y la xenofobia que nos coloca como referentes a la hora de abordar políticas públicas en esta materia. La agrupación en un solo punto de información de Pamplona y Tudela que aglutine todos los servicios a población migrante, incluyendo asesoramiento jurídico, supone, sin duda, un paso importante para facilitar el acceso a los derechos de las personas vulnerables. Por otro lado, en materia de justicia, hemos materializado avances fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y hemos impulsado la Comisión Antidesahucios. La Oficina de Víctimas del Delito ha prestado especial atención a la protección de supervivientes de violencia machista y víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, impulsando y poniendo en marcha normativa para su protección. Estamos desarrollando la nueva organización judicial y las oficinas de justicia en el municipio. Especial atención se ha puesto en el ámbito de la digitalización. Navarra está a la cabeza en el desarrollo del expediente judicial electrónico y ha dado pasos firmes en el desarrollo también de la denominada inteligencia artificial. La creación del servicio de ejecución penal nos ha permitido avanzar en un nuevo modelo orientado a la reinserción con la asunción de transferencias en sanidad penitenciaria. Y en materia de justicia restaurativa, hemos consolidado el servicio ampliando derechos a todo el territorio. Asimismo, hemos propuesto una ley foral que introduce aspectos novedosos en Europa, como las prácticas restaurativas comunitarias. Buscamos, en fin, una sociedad más cohesionada que prevenga la litigiosidad y sea capaz de resolver de forma comunitaria sus conflictos. En definitiva, hemos consolidado derechos Hemos generado otros nuevos y hemos trabajado para una sociedad más fuerte y más libre, desde el respeto a todas las personas y a su diversidad. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.